es un programa que venimos trabajando hace tiempo con todos los ministerios, se llama Cuidar Santa Fe, y tiene que ver con eh, un espacio entre todos los ministerios, con representación de todos los ministerios, para en primer lugar tener un registro de todos los espacios de cuidado, jardines de infantes, centros de cuidado infantil, eh, hogares, residencias para personas mayores. ...para personas con discapacidad, ya sean públicos, sean privados... ...de organizaciones comunitarias, para poder tener un buen diagnóstico... ...pero a la par vamos trabajando también con incubadoras de proyectos... ...de cooperativas, de cuidado, porque entendemos que estos cuidados... ...del hogar, que es como el sostenimiento de la vida cotidiana... ...todo lo que hacemos en un hogar, este, desde pagar los impuestos... ...encargarse de las gestiones, de, de los chicos, de los documentos... ...de los chicos y chicas de nuestro hogar, hijos... Y hijas, personas con discapacidad, recae mayoritariamente en las mujeres. Y eso está como en la base de las desigualdades estructurales entre varones, mujeres y diversidades. Poder tener una política pública concreta respecto a esto es muy importante para poner en condiciones de igualdad, para contribuir a cerrar esas brechas de desigualdad. Por eso este primer paso que damos, que es con la representación de todos los ministerios, crear y convocar para que las organizaciones se registren en este registro de cuidados para poder mapear, saber dónde están, qué espacios hay para niños y niñas de 45 días hasta 4 años, donde, lo que decía, dónde están y dónde donde falta y cómo articular estrategias con las organizaciones para poder cubrir eh, estos espacios y además para tener espacios de formación de calidad, que el Ministerio de Trabajo está haciendo muchos cursos, el Santa Fe Más también está avanzando en cursos de capacitación para cuidadores y cuidadoras, pero con la mirada puesta en redistribuir, en trabajar en la corresponsabilidad de las tareas de cuidado hacia el interior del hogar porque esto impacta de manera positiva en el desarrollo de las mujeres, en su acceso al empleo y a, y a, la, a la educación y a su vida eh, y también eh, pensar bueno, en, en todas las estrategias que, que podemos este, definir en conjunto para estas cuestiones. El registro se pone en marcha hoy, está en la página del gobierno, en la pestaña del Ministerio de Igualdad género y diversidad, está a cargo nuestro, son dos formas de registro, todo lo que tiene que ver con lo público, lo vamos cargando nosotros en, la en esta este, en relación con todos los ministerios y después eh, las organizaciones tienen que ingresar y cargar sus propios datos. Las organizaciones que trabajan ya sean este, espacios de cuidado infantil o residencias para personas mayores que son privadas o que son comunitarias. Hay muchas cooperativas de cuidado, hay muchas organizaciones que tienen espacios de cuidado, así que bueno, eh, el registro es a través de el, el, la página de la provincia.